Oye, ¿Cuál corte que ella hace? Que a a que que a a que... Señores, yo no sé si fue una bomba que pasó por el Ministerio de Cultura, pero algo pasó. No sé si fue una bomba que tiran así. Shii. ¡Bum! Vamos a ver las imágenes, señores, de cómo el gobierno de Danilo Medina dejó, según los medios de comunicación de la capital, presentaron el deterioro del Ministerio de Cultura, mire, mire. Parece ser que, ha, o fue que se olvidaron que eso existía, dijeron, bueno, vamos a, vamos a salir, o sea, vamos a, saltar, vamos a soltar eso, vamos a soltar eso. Pero que no está desorganizado, vamos a ver más imágenes que tú veas, a donde se ve que hasta el, mire, mire, mire, mire. Algo raro había ahí, o era construir que iban. Cuatro años para en, la en cuatro años faltaban, ok. Ent mírenlo ahí. Ay, ay, ay, ay. Ustedes usted llegaron a jugar a Camán. <ríe> el sitio así que no jugaba Kaman, era no era muchacho. Entonces, miren lo que pasó en el Ministerio de Cultura, que dejaron eso totalmente desorganizado, destruido, eh, roto. Miren, Miren, miren, miren eso. Yo no, no, no, yo estoy yo estoy Supuesto a no creer que eso, que eso Tiene que ser así yeah, pero, pero mira, mira, mira Esto, mira, Neto, eso ay, parecen ay. Con, Cuando tú tienes eh, en, la, en los baños públicos No, no, pero eso es un baño en una discoteca y una, Un baño en una discoteca, tiene que ser eso tiene la mar. Y eso, y es supuestamente Eso tiene que ser un Un, un, un call center <ríe> miren, miren, miren, miren, miren el deterioro Que había el se de Señores yo me imagino el gasto que se va a gastar ahora Para poder remodelar eso Porque hay que remodelar eso Increíble eh, mire Se lo comió Parece que dieron, bueno, esto eh Yo imagino, mire, yo necesito, yo necesito una silla para mi casa eh. Déjame llevarme esta yo, Déjame llevarme esta porque Me va a ir mejor Pero mire, ustedes están Ustedes están viendo ahí José Luis, tú estás viendo que tú que trabajabas ahí Tú trabajas ahí más imágenes por favor más imágenes entonces mire que lamentable las nuevas autoridades lo que hicieron fue para que después no se mal, malinterpretara invitó a la prensa, a los medios de comunicación para que hicieran un, un reportaje de lo que estaba sucediendo ahí pero ahí no, mínimo estaba Taz. De acuerda el Taz, del unito. Taz, El demonio de Tasmania. El demonio de Tasmania. Mínimo estaba Taz ahí. Y fue y destruyó caray. todo. ¿También? Así, y, y destruyó todo. Ahí no se estaba trabajando. No, es posible. No, para, para mí es que ellos no fueron en tiempo de pandemia. Y como no fueron en tiempo de pandemia, se descuidó. Caray. Y comenzaron a robarse cosas. Tal vez puede ser posible. Pero señores, ¿pero, pero usted está viendo ese techo, mira. Miren, el este techo. Ahí yo, los chamaquitos agarran esos cabros y, y, y juegan, ¿cómo se llama? Eh, columpio. Ahí se juega Columpio, con esos cabros juegan Columpio. Uy, uno se guita, como dicen los muchachos en los campos. ¿Eh? No, no, no, no. no, no. no Joder, tú, tú pasaste por ahí y acabaste. ¿Por qué los medios no sacaban eso antes? ¿Por qué lo están sacando ahora? Pues te digo, fue que el Ministerio de Cultura de ahora, las nuevas autoridades, invitaron a los medios de comunicación para que vieran el deterioro de cómo dejaron ese ministerio. Porque es una sorpresa. ¿Quién era el ministro de Cultura? búsqueme el nombre ahí del ministro de Cultura, el que estaba en tiempo de... Porque yo creo que el señor Manuel eh, que estuvo ahí en... No tengo mascarilla, no tengo mascarilla, ah, sí. no tengo mascarilla. ¿Cómo eh? que se llama? Eh? Es de la colita, de La final. colita, de la colita. Col José Antonio, que yo me muero, así. Sí, Entonces, miren qué difícil. Yo, no, yo, yo, tengo que, yo tengo que creer que era en construcción o en remodelación. Porque no puede ser posible que, que una gente de Jesús así tan destruido. No hay una razón lógica. El ministro de Cultura anterior tiene que de, dar una explicación de eso. Tiene una explicación de eso. Y si no ha hablado, tiene que hablar. O tiene que estar preso. Mínimo tiene que estar preso. Porque ¿cómo es posible? No, yo no puedo creer eso. Pero le voy a decir una cosa. Eso y la escuela de Bellas Artes de San Francisco de no se lleva mucho. Yo entiendo por qué la escuela de Bellas Artes de aquí está así. Porque si la central estaba así, poco estaba de aquí? Que era alquilar. Que alquilar. la cuidaba un chico que era gente. La de aquí, si la de aquí está así... La gente está loca con el tema. ¿Está loca? Excúchame que te interrumpa. Uh -huh. Está loca. Vete a grabarlo, mi uh hijo. -huh. Me dijo, ah, wow, eso va. Edenbow. Atención, Eden Bow, No tengo más cariño. Eh, mira, en esa situación, en eh, nomás, del Ministerio de Cultura... ¿Qué te digo? Yo lo que te digo a ti es que si hay gente, que si eso es culpable, de, de, de, de, de, de tiene que haber gente presa. Pues no no se posible. llevan, lo de no abajo, lo que le ponen al piso, como la, los, los, el pedacito, eso se lo llevaron. ¿Y ¿Qué van a hacer con eso? Yo imagino pegando en su casa, en eh, un pedacito. Eh. Y que además se oía una voz que decía: Pásame sin ser. Pásame sin ser. Can, can, can, can, can. Y lo quitaba. Yo me imagino, y eh, eh, yo me imagino no, no. esa. Yo creo que hasta, los, hasta el aire se lo llevaban. ¿y que ¿Y, ¿Y tú? No, aquí con este aire, compraste ese aire. No, no, no, me lo lleva del Ministerio de Cultura. Eh, y, me, y un buen frío que cae, yo supongo. Porque no es posible que yo vea un Ministerio de Cultura. Entonces, así queremos, así, y estamos concentrados. Mientras le damos dando mente a la gente de los urbanos, deberíamos darle mente a eso. Increíble. En vez de nosotros estar disparateando en las redes sociales, hablando disparate con las cosas de los urbanos, y de que Chedi, de Fausto, y de que Fulano, y que Diaz, tenemos que darle mente a eso. Eso es de cultura. A eso que tenemos que darle mente, en medio de solo estar pensando que si Bulín sacó un dembow, o que si Caraca Kiko se comió, qué sé yo qué, o que si Cherry le va a tirar a Neto Flow ahora, porque le tira a todo el mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que ponerle, eso es lo que es el, el, el patrimonio cultural que debemos hacerle caso, a eso es que debemos hacerle caso, no es posible que... Que el dinero del pueblo se, se destroce, se destruya de esa forma y nadie caiga preso. El ministro de Cultura tiene que informar qué fue lo que hizo ahí, que si fue Tasmania que pasó por ahí o pasó alguien, porque tiene que pasar algo, pasó o una pelea entre Goku y Vegeta dentro de, del Ministerio de Cultura. Mínimo tiene que pasar algo así, porque no es posible que eso esté destruido. Y entonces nosotros exijamos a, la, eh, exijamos a la sociedad que cambie la música y esto, que ni siquiera el Ministerio de Cultura tiene seguro un bombillo neto un bombillo no tiene ministerio de cultura ¿Eh? pero, pero qué, ah, para qué usan eso lo que va en la quinita, eso es lo que me ha intrigado a mí sí, lo para que, que lo. va el, el, el, en el piso la pared, sí, sí. el ah, vuelito el bolito. no no no tú te acuerdas eso es para ver en la ventana ustedes se acuerdan que usaban una cositas así para la ventana para que era cuando la ventana estaba cerrada abierta ponían una cosita y se atajaba ¿Tá? ustedes se acuerdan que ustedes son topopi. popi? Son ricos. No, tú sabes. La, ¿no? Las, la, oye, para que usted entiende la ventana de madera antes, ustedes no llegan a tener, ustedes usaban ventana de aluminio. Para, para que se quedara fija, o sea, se quedara abierta, le ponían una piedrita. Ah, sí, sí, un sí, sí, sí. O un pedacito de madera. Ya, sí, madera. Señores, sí, señores, el dinero cambia a la persona. Ah, sí, para, para cerrarlo, entonces. Y a veces usaban eso, ese, ese tipo de vainita como eso, como el. el para la puerta. Cuando la puerta. La puerta yo la puerta, yo es, quiero ver el baño. No hay una foto del baño a ver si lo despegan. El y ahí no, hay un no, video no, no. en José Peguero, en canal de José Peguero, en segundo punto, de José Peguero en YouTube. busquen lo Que, que ahí, ahí hay un video más amplio donde mi amigo José Peguero, eh, que esperemos que se recupere pronto, que, que salió de una operación, eh, puso más imágenes de cómo se veía eso, señores. Entonces, en vez de nosotros estar preocupados por el embol de, de, de bullying, nosotros estamos primero vamos, a, vamos con lo prioritario, que es el Ministerio de Cultura, porque díganme ustedes, ¿cómo en un Ministerio así tú vas a situar, comenzar a evaluar canciones? ¿Cómo? Ahí no hay no no, ahí no hay computadora, ahí ni siquiera hay una de la Pentium 1. Ni Pentium no 1, ahí no hay ni la Pentium 1, además ahí no hay Abaco, que es el primer dispositivo de contabilidad del mundo. ¿Tú sabes que es un abaco? No, no, no, pero hay es que te cuidado. Mm. Atención, gestión humana entre nosotros. <risa> Uno de los no míos no sabe que es un abaco. No sabe que es un abaco. De, de lo que va abajo, sí. la pasó, la vaya. Dios mío, un muchacho. Miren, vamos a una información eh, muy lamentable. Y las personas pueden ver eh, algunos trabajos que hizo para Telenor en tiempo de Semana Santa. Falleció el joven Rudy Bartolo Hidalgo, eh, del coro de San Antonio de Pauda de Tenares. Eh, de, hay algunos trabajos que se hicieron, que hicieron el equipo de producción, Yerian y los muchachos. Eh, que usted en Telenor lo podrá ver y vamos a ver si ponemos alguna publicación en Telenor para que la gente pueda ver quién fue este joven y la es lamentable que nos acaban de informar eh, así que vamos a ver si hace una publicación en Telenor eh, nos solidarizamos con su familia lamentamos su muerte eh, así podrán ver algunos cortes de coros eh, de la iglesia no sé si tú eh, fuiste en algunos en, en ese fuiste Jorge Luis grabar ese tipo de material. Neto, no mañana. Señores, hasta ah, mañana. recuérdense, mañana empieza el Top Five. Top Five de los urbanos de San Francisco. Top, five, five. Lo top Vamos five. a poner vamos, el cortecito lo vamos, de que vamos a ponerle de que Marco no envía, te lo voy a mandar a ti para que lo ponga en las redes tuyas y las redes mías. Top Five, Top five. Así que la gente activo en Top Five. Mañana.